El Equipo en Terapia Familiar Sistémica. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro canal, hoy hablamos del Equipo en Terapia Familiar Sistémica. En un vídeo anterior hablamos del Equipo Reflexivo. En este vamos a explicar brevemente qué es un equipo reflexivo y diferenciarlo con lo que es un equipo tras el espejo. En Terapia Familiar Sistémica un equipo reflexivo es un grupo de terapeutas que trabajan juntos para ayudar a las familias a entender mejor cómo se comportan y se relacionan entre sí. Este equipo se reúne regularmente para pensar sobre cómo están ayudando a la familia y cómo pueden mejorar. De esta manera, el equipo puede reconocer y resolver sus propios prejuicios, lo que les permite ser más efectivos en su trabajo con la familia. El objetivo del equipo reflexivo es mejorar la calidad de la terapia que se brinda a la familia y asegurarse de que todos los miembros del equipo trabajen juntos de manera colaborativa. Por otro lado, el equipo detrás del espejo es un término que se usa en la terapia familiar para describir a los terapeutas que observan la sesión de terapia desde detrás de un espejo unidireccional. Este equipo no está necesariamente relacionado con el equipo reflexivo, aunque ambos se enfocan en trabajar en equipo y mejorar la terapia. El equipo detrás del espejo generalmente está formado por otros terapeutas o estudiantes de terapia que observan la sesión y dan retroalimentación al terapeuta principal después de la sesión. Esta retroalimentación puede ayudar al terapeuta principal a identificar áreas de mejora y hacer ajustes en su enfoque terapéutico. En conclusión, el equipo reflexivo y el equipo detrás del espejo son conceptos diferentes pero ambos buscan mejorar la terapia familiar y trabajar en equipo.